Cuando entraron en juego todo el tema de las competencias en el currículum, se empezaron a demonizar el tema de los contenidos. No es cierto, ¿eh? Es decir, tú no puedes utilizar el conocimiento, que es el sentido de la competencia, si no dispones de conocimiento. ¿Eh? Yo puedo poner en juego el conocimiento cuando tengo conocimiento para poner en juego. Por lo tanto, no nos vayamos al extremo de que, de que no tienen que saber nada, no, no. Es que tienen que saber cosas para poderlas utilizar, para poderlas poner en juego. Digamos que las competencias nos, nos hacen ir un poco más allá del conocimiento porque es poner en juego, utilizar este conocimiento con una finalidad, con un sentido, con un carácter productivo. Pero yo pienso que dentro de, un, de una unidad didáctica que, que es el proceso de enseñanza y aprendizaje más delimitado que tenemos ¿no? y más comúnmente compartido, eh, deberíamos poder conseguir que aunque llevemos a cabo una primera parte más de conocimiento ¿no? y, de, y de facilitar o presentar este conocimiento al alumnado, siempre haya una parte de uso de ese conocimiento dentro de una unidad didáctica. Y, y te digo otra cosa, y también nos podemos plantear de qué manera eh, presentamos este conocimiento al alumnado. Claro, plantearos, ¿realizáis evaluaciones iniciales con finalidad diagnóstica antes de cada tema?, antes, ¿eh? Antes de iniciar el tema, uno de los aspectos fundamentales de la evaluación inicial, desde el punto de vista docente, siempre pensamos que es que nos permite recabar información sobre el conocimiento previo de nuestro alumnado. ¿A qué sí? Y entonces, pero es que esto es fundamental, ¿eh? desde el punto de vista de la enseñanza es fundamental, porque así puedes delimitar desde dónde parten, ¿sí? por tanto, qué sentido tiene todo lo que tú vas a desarrollar a posteriori. Pero es que desde el punto de vista del aprendizaje, que esto siempre lo obviamos, pero es fundamentalísimo, fundamentalísimo, esto ponerlo en los apuntes con luces de neón y negrita. Y es que al alumnado, cuando piensa qué sabe sobre un tema, lo que le provoca cognitivamente es que pone a disposición sus esquemas mentales para realizar nuevos aprendizajes. ¿Sí? es como si, yo me lo represento así un poco ciencia ficción, pero es como todo lo que tengo en mi estructura cognitiva vinculado a ese tema se pone a disposición, se me abre y, y, y yo lo veo como ganchos ¿sí? entonces posibilita que se desarrollen unos ganchos donde yo puedo ir colocando el nuevo conocimiento si yo no realizo evaluaciones iniciales y empiezo, perdón la expresión apelo con el tema aquello donde cae en la estructura cognitiva de mi alumnado, dónde le va ¿Dónde? Pues hijo, tal cual entra, cuando sale de clase, tal cual se va.